No te rindas, estoy contigo y sigo a tu lado. No te rindas, sigo a tu lado. No te rindas. No te rindas, sigo a tu lado. No te rindas, sigo a tu lado. No te rindas, sigo contigo. No te rindas, sigo a tu lado. No te rindas. No te rindas, estamos aquí para ayudarte. No. te sí. Rindas. Estamos contigo. Astúa. Ecología positiva. Ánimo. Wow. Hola, Hola, babies. Hala con Dios. Hala. No te rindas. Sigo a tu lado. You <laughs> saw